Ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a este espacio de entrevista. Hoy día tenemos el agrado de entrevistar al presidente de la República, Gabriel Boric Font. Bruno, un gustazo. Muchas gracias a ti, a todo el equipo del de Ciudadano, y a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo a través de sus pantallas. Presidente, en una oportunidad eh, pude ver un, eh, un cajón perdón, con distintos cassettes de usted. <risa> ¿Ya? Me acuerdo que había, no sé, uno de Fiesta, de Los Fiscales, eh, otro de Los Miserables, uno de Metallica. Y quería preguntarle, en su juventud, ¿Usted qué se sentía más, como un punk o como un metalero? Yo era panqueta. Eh, panqueta y un poco grunge. Como que me, me tocó la, el, lo, lo que dejó la ola del grunge. Y teníamos en Punta Arenas una serie, un circuito de bandas, eh, medio que escuchaba mucho, muchos fiscales, punk argentino, fan people, lo quiero, bueno dos minutos por cierto, eh, estaba permanentemente ahí, y, y, y, y, pero a la vez mientras escuchábamos eso, y la, lo vacilábamos mucho en, la, en, en las tocatas, eh, también eh, Metallica, Radiohead, en esa época estaba Audio, porque la sesión eh, había salido, eh, ya había terminado Soundgarden, eh, Deftones, me acuerdo, eh, no, era, disfrutaba mucho, mucho, mucho la música en mi, en mi adolescencia, todavía, de hecho, soy muy melómano ¿Y, y, y, si... y esos cassettes todavía los tengo, todavía tengo Ajá. esa colección de cassettes, y el, el Fiesta, bueno, mi favorito es el Traga, pero el Fiesta es, es un gran, gran disco. Y, y, ¿Y de qué forma la música influye en, en su formación eh, política y a las letras de, de las bandas? ¿Y si es que hay alguna que, que recuerde en particular? Buena pregunta. Eh, mira, cuando yo empecé a escuchar a Los Prisioneros, eh, antes de que se, se volvieran a juntar, ¿te acuerdas que hicieron ese concierto en el Nacional? Sí. Eh, que debe haber sido el 2003 o 2000. No. 2002, por ahí, uh -huh. eh, o bueno, el 2001 quizás, no, el bueno, 2001 debe haber sido ese concierto, y, y ahí yo rayé con sus letras y cuando escuché, por ejemplo, no sé, me acuerdo, ¿por qué los ricos? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien si son tan imbéciles como los pobres? Mira, mira el concepto de, de igualdad llevado desde la desfachatez propia del de gran Jorge González o no necesitamos bandera, eh, son temas que me, me volaron la cabeza. Y después lo empecé a complementar, no sé, con lo que escuchaba de, de Silvio, eh, de bueno, toda la nueva trova cubana, eh, y, y me marcó me marcó mucho en, la, en las primeras reflexiones. Eh, hoy mi deber, eh, bueno, todos los. Lo, bueno, Playa Girón, por cierto, y, y el punk. También tenía su, su buena dosis de, de contenido político, primero más contestatario, pero después también había un punk que eh, era más propositivo. me Pienso en Bad Religion, por ejemplo, que tenía un, eh, un con Greg Graffin, eh, tenían un, una elaboración bien, bien profunda. Así que la música siempre ha estado ahí y hasta el día de hoy la sigo escuchando, como bueno eh, la discografía de Dylan... Eh, y la música actual, el, el Nano Stern, la Camila Moreno, bueno, tan, tantos, tantos que hay eh, que uno podría nombrar. Presidente, y usted también es un amante de la, de la poesía. ya Lo hemos escuchado en distintas ocasiones en la campaña presidencial y luego de asumido el poder de citar eh, a distintos autores. Y en este momento que estamos cruzando eh, como pueblos de, de Chile, en este proceso de transformación profunda, estamos redactando un nuevo contrato social, si es que hay alguna, eh, algún verso que se le venga a la cabeza y que pueda para usted eh, describir este momento que estamos cruzando como, como sociedad. A mí me hace muy bien en los momentos difíciles releer este hermoso soneto de Oscar Jan, que es El Doliente. Eh, que no, no recuerdo exactamente de memoria, pero dice algo así, como pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida el, eh, el sol será sin mancha concebido y se pondrá nuevamente a tu costado y tú te preguntarás aturdido, sin brújula y con frío cómo he podido llegar a puerto con las velas rotas y una voz te dirá es que acaso no lo sabes los mismos vientos que arruinaron tus naves son los que hacen volar a las gaviotas Qué y esta idea de que, de, de que la, la te, en la tempestad hay aprendizaje y de que vamos a, a poder salir adelante, pese a lo duro del momento, es algo que se me reverbera permanentemente, me reverbera permanentemente en, en el ejercicio del cargo. Uh -huh. eh, ahora, en, en términos de, de poesía, uf, hay, hay tanto. El otro día, a propósito de, del discurso de la cuenta pública, eh, citaba un poema que me gusta mucho de la Estela Díaz-Barín, que se llama La Palabra. Eh, que se llama La Palabra y, y que en donde se pregunta dónde estará esa palabra que eh, escondimos en la justo antes de terminar la infancia y lo dice como dialogando con un amigo de la infancia y que ya en el cénit de la vida eh, no, no logra encontrar y yo me imaginaba que esa palabra era dignidad que es la palabra que tan fuerte nos ha resonado durante los últimos años en Chile entonces la poesía para mí también es eh, iluminadora y... Y muchas veces a mí me sorprende mucho que a veces hay gente generalmente vinculada con otras ideologías políticas que las nuestras, que dice que andas leyendo poesía, como que, ¿cómo es posible que te dediques a eso? Si hay tantos problemas. Si la poesía es un lenguaje también. Eh, nosotros no podemos hablar solamente en, en, en código de, de la angustia del presente. Tenemos que también saber eh, aproximarnos a la realidad desde otros lenguajes. Yo creo que la poesía ayuda mucho a eso. Y presidente, ¿cómo ha sido para su vida personal, ya, eh, el convertirse en presidente de la, de, de la República para usted? ¿Esta es una tarea con la que se va todos los días a, al sueño y con la que amanece? Justo hoy día, alguien, alguien me lo comentaba, eh, tuve una entrevista con, con un canal eh, mexicano, que tenemos una gira ahora a américa del norte y, y lo que pensaba es que pese a, a que esto es todos los días y todo el día uno nunca se acostumbra y es bueno no acostumbrarse es bueno mantener alguna dosis de incomodidad es bueno eh, mantener mientras uno habita el cargo y se sumerge también en los gritos republicanos que constituyen eh, la República de Chile, valga la redundancia, también el tener una chispa de rebeldía frente a eso, porque si no, si te acostumbras, uno se empieza a convertir en lo que durante tanto tiempo criticamos. Y uno se empieza a acomodar y empieza a ver las críticas de una manera corporativa, eh, se empieza a asociar solamente con la élite... Y yo creo que es súper importante el mantener algún grado de incomodidad con, con los cargos y los privilegios que estos traen asociados. Los privilegios en el sentido de, de, de la disociación que se produce con cómo vive la gran mayoría de los chilenos. Yo estoy en un palacio, ¿te das cuenta? ¿no? Sí, sí. Estamos grabando acá en el Palacio de la Moneda, sí, sí. que es tremendamente simbólico, histórico, importante, pero no es la realidad en la que vive la mayoría de las familias chilenas. Entonces, eh, para mí es muy importante estar permanentemente en la calle, salir, eh, conversar y no, disociarse. y no disociarse ahora la vida cambia mucho yo igual llevo hartos años con, con altos niveles de, de exposición eh, desde que era dirigente estudiantil pero evidentemente esto es, es un nivel que, que no conocía pero estoy contento y me alegro, y me alegro presidente, eh, usted se ha definido a sí mismo como un socialista libertario de izquierda si nos pudiese dar un poquito de luces acerca de qué significa esta definición. Tengo un compromiso profundo e irreductible con, con la idea de, de igualdad y la justicia. Eh, creo que nuestros pueblos... Eh, no, no pueden disfrutar ni alcanzar la libertad si es que no generamos las condiciones de igualdad para que puedan, eh, para que puedan desarrollarse. Eh, creo que eso ha sido ignorado durante demasiado tiempo por las élites predominantes en la mayoría de nuestras naciones. No digo que yo lo vaya a resolver, ni que yo no, no, no me siento caudillo, ni, ni, ni creo tener todas las respuestas, pero creo que la pregunta por la igualdad sigue siendo plena, plenamente vigente. Estando plenamente vigente eh, Libertario Es importante el libertario Porque hay muchos momentos En la historia o Hay algunos momentos en la historia En que eh, ciertas vertientes del socialismo Renunciaron a la libertad E incluso a la libertad individual de pensamiento Y ahí yo recojo mucho El pensamiento libertario de Albert Camus eh, Que fue capaz de rebelarse contra cualquier tipo de totalitarismo eh, sea este rojo o azul y, y, me, y mantengo siempre presente esa enseñanza que él da en sus crónicas que yo la he citado muchas veces pero la tengo como frase de cabecera de que la duda debe siempre acompañarnos y debe eh, perseguirnos como una sombra porque cuando uno pone en duda sus convicciones te permite justamente ir reforzándolas y mejorándolas y no ser una suerte de robot autómata eh, que trata de aplicar ciertos principios dogmáticos a toda costa que no, aunque no tengan que ver con la realidad eh, y, y soy una persona de izquierda porque he bebido de las tradiciones de la izquierda latinoamericana en particular que han empujado las grandes transformaciones sociales en nuestro continente y soy heredero de ellas para bien y para mal en eh, sus errores y en sus aciertos y espero estar permanentemente aprendiendo de ello Presidente, entrando al tema como de los medios de comunicación ¿ya? quiero preguntarle ¿qué sensación le produce a usted el haber sido nominado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo? Me cuesta decirlo, decirlo en el sentido de, de entender eh, creo que uno siempre tiene que manejar este tipo de reconocimiento con, con mucha humildad y no permitir que se te suban los humos a la cabeza porque además lo que nosotros estamos llevando adelante está todavía por hacerse y yo soy presidente de Chile con solamente dos meses y medio en ejercicio y tenemos que probar que somos capaces de desde el programa que le hemos comprometido al pueblo de Chile, mejorar las condiciones de vida del pueblo de Chile. Por lo tanto, los reconocimientos eh, siempre se agradecen. Y si uno puede eh, ocupar esas plataformas para poder contar de mejor manera y aprender y dialogar con más gente de la cual uno tenga algo que aprender, bienvenido sea. Pero no nos podemos marear por eso. y y por los resultados nos conocerán, no por, lo, por los nombramientos en revistas internacionales. Los pies bien puestos en, sí. en la tierra. Y bueno, nosotros hemos seguido su trayectoria desde su época de dirigente estudiantil ser diputado convertirse en presidente de la república y quiero preguntarle si, si en la época de, de dirigente estudiantil usted leía o no leía El Ciudadano y o sea, ¿Y qué rol, y qué rol le, le adjudica usted a todo este proceso de transformación que estamos viviendo a la prensa alternativa en general, no solo, no solo a nuestro medio de comunicación? Bruno, no solo leía El Ciudadano, sino que más de una vez lo repartía fuera de los metros. Eh, en, me acuerdo que con, con las ediciones a veces quedaban algunos turros de ediciones, Sí. y eh, con compañeros del Movimiento Autonomista, de, de, de, de estudiantes autónomos, de lo que había sido eh, gente que había militado en la zurda, salíamos a repartir afuera de los metros porque decíamos... Y, y, y muchas veces tratamos de imitar algunas cosas del ciudadano, por ejemplo me acuerdo que hicimos la revista Mala clase sí. eh, desde, la, de, de, desde la FECH, eh, y tratamos de tener algún nivel de circulación nacional y ahí me acuerdo cuando, cuando hicimos ese experimento en la Fech eh, que fue una, una gran escuela periodística para también muchos compañeros y compañeras, eh, pensaba lo difícil que era para los medios independientes sostenerse, porque el trato con los suplementeros, con los kioscos, con la distribución, era imposible, o sea, nosotros no pudimos sostenerlo. Eh, me acuerdo haber leído un, un, un libro, que es la historia de Chile en el siglo XX, de Alfredo jocelyn Holt con, la, con Sofía Correa, Verónica Villal y Tomás Vicuña, si mal no recuerdo, eh, que cuenta que en la, última, en la última parte o llegada a la democracia hubo una decisión política de cortar el financiamiento Así internacional... ...que le llegaba a muchos medios que eran opositores a la dictadura... ...porque ahora básicamente nosotros nos las podíamos arreglar solo. Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? De que la revista Apsi, el diario La Época, El Fortín Mapocho... Bueno, ...y todos estos otros medios alternativos a eh, el consenso hegemónico... Eh, ...en términos de modelo económico, eh, se fueron desapareciendo de a poco. Y me acuerdo... Los que se trataron de formar el Rocinante, el 7 más 7, eh, me acuerdo en algún momento, eh, les costaba mucho sostenerse. Y en ese sentido yo me saco el sombrero, que no tengo en este momento, pero por, por la pega que ha hecho el ciudadano eh, de mantener una pereza alternativa, que hoy día también está, bueno, está en boga eh, y, y en buena hora, desde, con los medios nuevos, con las nuevas tecnologías, y con, con la facilidad de acceso a la información para levantar canales comunitarios eh, y es una pega que, que es tremendamente tremendamente destacable eh, así que sí lo leía eh, leía leía mucho el clinic también en, en esa época eh, bueno la revista de la zurda antes eh, que yo me entonces, recuerdo de, de mala clase circulábamos juntos las publicaciones y sí. no, una revista que marcó un, un momento importante. Yo de, de, todas las federaciones de estudiantes del país debiesen tener sus publicaciones impresas. Bueno, bueno si la, o sea, el, la, la experiencia de claridad... La revista Claridad de la Federación de Estudiantes de la Chile, de, de los años 20, pero que sí. duró mucho tiempo después, fue, fue súper importante. Ahora, yo destaco una revista... Bello se, Público también, bueno, me acuerdo. Bello Público, no sé, hicimos Bello Público mucho tiempo. Mm. Eh, Bello Público se sostuvo harto, harto tiempo. Esa fue una, una iniciativa que se logró sostener, que nos entregar, no se no, entregaron, creo que no se vendía en kioscos, pero eh, la sostuvimos durante mucho tiempo en la Federación. Y la revista que está sacando, que es más, no académica, pero... pero eh, no es de coyuntura eh, o no de coyuntura diaria por lo menos es eh, palabra pública que está sacando la Universidad de Chile que está muy muy buena, la recomiendo también eh, sé que la entregan gratuitamente así que, no, bienvenido bienvenido, toda la la, la diversidad de las voces eh, nos acostumbramos mucho a que la única voz posible era la del Mercurio y la tercera y eso no tiene por qué ser así Presidente, ¿y qué va a hacer eh, el Estado? ¿Qué se va a hacer desde el Ejecutivo para democratizar las comunicaciones en, en nuestro país? Bueno, este tema es súper delicado porque cada vez que se habla de la importancia de tener nuevas voces, hay gente que escucha eh, amenazas a la libertad de prensa. Entonces, yo quiero partir siendo muy claro y muy enfático en que nosotros vamos a defender a rajatabla la libertad de prensa, en el sentido de que jamás vamos a intervenir en los contenidos ...que se decidan publicar por parte de los diferentes grupos editoriales. Dicho esto, nosotros creemos que hay que estimular un sistema más diverso de medios. Y por eso es que eh, estamos trabajando desde la Secretaría General de Gobierno... ...en eh, un convenio con universidades en el norte, centro y sur del país... ...para poder recoger en los debates académicos que han habido al respecto... ...y incentivar la existencia... De, nueva, de nuevas voces eh, y, y, y esto, ojo que en Chile hoy día lo vemos como algo muy extraño y, y hay gente que, como que se asusta cuando dice eso pero cuando uno revisa la prensa chilena eh, de todo el siglo XX, e incluso antes e incluso, incluso te, te, te voy a decir más incluso desde la época de la independencia desde la época de la independencia es eh, tremendamente diversa yo te diría que en el, la prensa impresa, en, eh, cuando, cuando cae o cuando abdica Bernardo Higgins en 1823, eh, había más diversidad de medios impresos, impresos de lo que eh, podemos encontrar eh, hoy día en algunos lugares. Entonces. La verdad, eh, yo invito a que esto no sea motivo de temor, sino de, de escuchemos nuevas voces y que la democracia se profundiza cuando es más gente la que habla y no menos. Presidente, usted ha sido víctima de, de fake news ¿ya? En, en redes sociales. Quiero, si no, nos puede decir, ¿cuál es la que le ha dolido más? ¿Ya? O si no la ha dolido, quizás no la ha dolido, lo ha tomado simplemente como una noticia falsa. ¿Y, y qué podemos hacer? Eh, un poco para frenar estas noticias falsas en, en las redes sociales que finalmente se expanden mucho más rápido que, que una verdad. No, me han acusado de unas cuestiones insólitas. Pero lo más doloroso es siempre cuando involucran a tu familia. Cuando involucran a la familia, cuando hacen aseveraciones sin ningún tipo de fundamento. Creo que no vale la pena reflotarlas eh, ahora para no, no darles el gustito. Pero ahí hay una responsabilidad de cada uno de los que están mirando también. Eh, porque muchas veces las fake news corren para izquierda y para derecha. O sea, no es solamente, desgraciadamente no es un, un atributo propio solamente de quienes piensan distinto a los otros. Las fake news también yo las he visto difundirse con demasiada facilidad, incluso nosotros hemos caído alguna vez eh, por, por adherente Entonces, revisar la fuente, siempre preguntarse dónde, eh, cuál es el respaldo de esto. Eh, cómo puedo verificarlo eh, tener una, una dosis de escepticismo frente a lo que se publica es totalmente necesario porque, bueno, como ustedes saben una vez que se publica una mentira la mentira se difunde mil veces más que el desmentido después respecto de esa mentira ahora, el, el, el problema es otra reflexión, el problema es que uno... La, la manera de enfrentar las noticias falsas no es mediante la censura previa. Y eso yo es algo que voy a defender y que bueno, tiene un costo, pero no creo que uno pueda eh, tratar de limitar previamente los contenidos que se emiten. No, eso es la, la censura más dañina, sin lugar a dudas, la, es la autocensura. Y, presente mire, yo analizo y veo lo siguiente. Se ha conquistado eh, el poder del Estado, ¿ya?, ...para desde ahí impulsar una serie de transformaciones importantes... ...o continuar con esta senda de transformaciones y ojalá eh, profundizarla. No obstante, en el Chile actual eh, hay dos poderes que, que aún son lejanos... ...para avanzar en estas transformaciones. Y una es justamente el poder de los medios de comunicación... ¿ya? ...y otra es el, el poder económico. Eh, ¿Cómo desde el Estado se va a buscar tratar de emparejar un poco la... Eh, la cancha en estos dos ámbitos donde no se tiene el poder hoy día para para poder avanzar en estas transformaciones bueno ya hablábamos algo de la, de la importancia de que tengamos una diversidad de medios mucho más mucho más plural eh, que ojo no significa generar a medios que sean adláteres del gobierno de turno claro. los medios que se transforman en panfletos eh, la verdad es que pierden inmediatamente toda, toda credibilidad. Déjame darte do, eh, dos ejemplos para decirlo con, con nombre y apellido. Eh, cuando uno lee no sé, eh, el libro, por ejemplo, eh, el medio del libro de, de derecha, o sea, cualquier cosa que salga de ese medio, evidentemente tiene un, un sesgo que es tan brutal, eh, en donde hay, es, es tan tendencioso que la verdad eh, no colabora, desde mi punto de vista por lo menos, al debate público. Eso no significa que tenga que ser censurado por ningún motivo, que bueno que puedan expresar su opinión. Lo mismo me pasado con medios como, eh, creo que se llama Cambio 21, por ejemplo. Cambio 21, eh, eh, que, que parecía un, también un panfleto de defensa de los gobiernos de turno en su momento. Eh, entonces, necesitamos medios que sean críticos, que incomoden al poder. Que, que tengan una línea editorial, que esa línea editorial sea pública y verificable, ¿no? y que se debatan ideas en torno a eso, pero que haya más diversidad, porque no puede ser solamente los, de, los del consenso hegemónico neoliberal. Entonces, eh, yo espero que, que eso podamos estimularlo, pero insisto, no le corresponde al Estado, creo, eh, o, o, creo que no es deseable, ...que el Estado incentive medios que sean para alabar al gobierno de turno. Eso eh, siempre creo que hace mucho daño. Y sobre lo otro, los medios, el, la concentración del poder económico... Esto, ...la dicotomía no es solamente Estado-mercado. La dicotomía yo creo que tiene que ver incluso con mercado-democracia. ¿Por qué? Tú sabes que hoy día en Chile... El nivel de concentración económica que tenemos nos lleva a que el 87% de las ventas en nuestro país estén concentradas en las grandes empresas. Siendo que las pymes otorgan prácticamente el 50% del empleo. Entonces, cuando hablamos de eh, democratizar la economía, estamos hablando de incluir incluso más sector privado. Más sector privado, pero con el sector privado no estamos hablando solamente de los grandes grupos económicos. La familia, lo, la, la, las cooperativas las, eh, or, las organizaciones comunitarias que también puedan jugar un rol en lo económico y no sean solamente grandes grupos con agendas propias de acumulación además rentistas muchas veces que eh, escapan a, a, a todo el límite de lo razonable eh, así que y ahí el Estado también puede jugar un rol de apalancamiento de ciertas inversiones en cuestiones estratégicas, como por ejemplo en temas energéticos o en temas de transporte, como por ejemplo el tema de trenes que vamos a impulsar desde nuestro gobierno, en donde en tema de minería, por ejemplo, vamos a impulsar la empresa nacional del litio o mejorar la regulación para que pueda haber Mejor competencia. Sí, sí. ¿Cómo el Estado le mete más competencia en el mercado? Exactamente. Eh, o sea, el, el sistema, de la ley de compras públicas, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que eh, tenga incentivo hacia las pequeñas y medianas empresas y no solamente la que se concentre en los grandes proveedores? Eh, son discusiones que estamos llevando adelante en conjunto con justamente las organizaciones y agrupaciones de, de, de PYME. Una última pregunta en el tema de los medios de comunicación para que luego entremos al, al plano internacional, presidente. Eh, hoy existen actores de la comunicación que son de carácter supranacional, ¿ya? me refiero a las redes sociales en particular. ¿Cree usted que estos actores debiesen regirse en el territorio nacional según las leyes eh, chilenas? Creo que es un poco ingenuo pensarlo eh, de, de esa manera. Eh, estamos en, en un mundo cada vez más interconectado que pensar de que vamos a poder contener esa fuerza creativa y o destructiva de, eh, a, a nivel de fronteras nacionales, me parece que eh, peca un poco de voluntarismo. No, tengo, no estoy diciendo con esto que tengamos que renunciar a nuestra soberanía legal, en ningún caso. Eh, pero, pero creo que la solución pasa más por impulsar eh, legislación internacional, en donde, por ejemplo, no, no, no lo pienso solamente en materia de comunicación, por ejemplo, en materia de impuestos. Eh, en materia de impuestos hay una agenda, que de hecho vamos a conversar ahora en la Cumbre de las Américas que, eh, a la que voy a ir, de eh, generar impuestos globales y evitar la generación de los paraísos fiscales. O establecer ciertas reglas mínimas de eh, contratación y de eh, condiciones laborales. Eh, lo mismo también puede perfectamente correr para los medios de, de, de información. ¿Os eh, se acuerda esta tasa de Tobin del movimiento eh, ataque que me, me acuerdo, Del 1%. Me acuerdo, me, acuerdo perfectamente. Eh, me acuerdo perfectamente. Entonces, ese tipo de cosas, la, la idea de la constelación postnacional, o, o la idea de la paz perpetua de la que hablaba Kant hace tanto tiempo, eh, de, y de pensar cómo, cómo podemos organizarnos globalmente en un... ...contexto en el que todos dependemos de todos a esta altura y pretender encerrarse... Eh, ...creo que es la pregunta que tenemos que resolver en la comunidad internacional hoy día. Presidente, plano internacional. En Latinoamérica se avisora un ciclo de, de gobiernos progresistas. Es muy posible, no lo sabemos aún, que Petro logre triunfar en, en Colombia. AMLO en México. Posiblemente el presidente Lula da Silva vuelva en Brasil... ¿Cuáles son los desafíos que vienen para la integración latinoamericana y qué rol le gustaría a usted, personalmente, eh, jugar en ello? A mí me gustaría que seamos capaces, que en América Latina, independiente de quienes sean los futuros gobernantes de, de los países hermanos a los cuales señala, eh, seamos capaces de tener una sola voz en temas que son tan trascendentales como, por ejemplo, la crisis migratoria, enfrentar el, el cambio climático, la crisis climática, o eh, cuestiones globales como la pandemia. ¿A quién me refiero? Nosotros somos parte del sur global. ¿Cómo es posible de que en las últimas COP América Latina no haya tenido prácticamente ninguna relevancia en eh, la lucha contra la crisis climática? Nosotros, países desarrollados y muchas veces explotados en conjunto con los de, con los de África y Asia, debiéramos levantar la voz con mucha más fuerza para exigirsele a los países del primer mundo que cumplan con los compromisos no solamente del Acuerdo de París, sino más allá. ¿Una articulación del sur una, una, global? Una articulación del sur global. Y debiéramos ser capaces de hacerlo más allá de, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener en, otro, en otros planos. Porque nos estamos yendo al despeñadero, si no. Y, y en cambio estamos permanentemente hablando solo de Venezuela, Cuba. Eh, y son los temas que te ponen en la agenda internacional. Y sería yo digo, tenemos muchos muchos más temas de los, de, de los que hablar y por los cuales alzar la voz en América Latina la defensa de la Antártica, por ejemplo un tema que va a ser trascendental en, en el futuro del mundo en donde Chile, tiene un, Chile y Argentina tienen un papel eh, fundamental que jugar eh, la, la defensa del Amazonas la defensa del Amazonas no es solamente cuando, cuando Bolsonaro niega la importancia de la defensa del Amazonas, no es un problema solamente de Brasil es el pulmón verde de todo el mundo. Entonces, yo espero que, que, que todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en, eh, en, en tener una voz más unificada en este tipo, en este tipo de temas. Otro, a propósito de, de, la, de la crisis migratoria, tenemos tres grandes flujos migratorios hoy día, bueno, hay varios, pero en el mundo está el de Siria, que ya lleva un buen rato, el de Ucrania, eh, que llevan cuánto, cuántos millones eh, ya de desplazados, no sé, sí. más de 5 millones de desplazados, y eh, el de Venezuela. Eh, esto, no sé, no, na, ningún país puede hacerse cargo por sí solo, eh, ni un grupo de países. Tenemos que tener mayor cooperación internacional para poder abordar estas crisis humanitarias. Al final son personas de carne y hueso las que están migrando, más allá de si te gusta o no el gobierno donde se produce la migración. Más allá de las causas de la guerra. Hay personas de carne y hueso, familias que la están pasando mal. Y como comunidad internacional nosotros nos preocupamos cada uno de encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que poder colaborar para darle una, eh, ante esa tragedia, reaccionar humanamente. Presidente, en esa línea, ¿usted cree que, por ejemplo, esta concepción que quizás va a quedar eh, en nuestro nuevo contrato social y pensando, no sé, en los próximos 20, 30 años, que los estados se transformen en estados plurinacionales, ¿sería una fórmula de, de quizás eh, ayudar a solucionar los temas eh, migratorios, como el reconocimiento...? No, yo creo que son fenómenos distintos, porque la, la plurinacionalidad... De, de los estados, creo que tiene que ver más con el reconocimiento de, un, pro, de, un, proceso, de un proceso previo, en particular en los países que fueron eh, conquistados en, hace ya varios siglos, en donde hubo un exterminio, masacre y negación permanente de los pueblos indígenas, eh, y, y o, o donde hubo eh, también el, el caso de las comunidades afrodescendientes. Eh, y creo que la plurinacionalidad. Eh, tiene que ver con, primero con ese reconocimiento Acá no, ¿no podría el, el, el, el, servir para entender bueno, como ciudadanos del mundo? In interesante, eh, interesante, creo que se, se puede también ver de esa manera y ahora lo que sí me parece que es eh, mira, los estados-nación tal como los conocemos hoy día son de principios del siglo XIX eh, y, y por lo tanto tienen una corta historia en la historia de la humanidad. Eh, yo no tengo ninguna duda de que vamos a seguir avanzando en la reafirmación de las identidades culturales, pero la dilusión, no, no la dilución, la eh, difuminación cada vez mayor de eh, las fronteras nacionales como los ámbitos en donde, en donde se ejerce el poder. Y eso, bueno, las multinacionales lo demuestran permanentemente. Y para eso tenemos que, que prepararnos, tenemos que, que estar, estar más abiertos a, a, la, a la integración con el mundo. Eh, y ahí aprovecho la instancia de ratificar... Algo que pareciera que durante algún tiempo se nos olvidó. Chile es profundamente latinoamericano. Y tenemos que estar orgullosos de nuestra raíces latinoamericana. Tú sabes una, una cosa que se sabe poco de la, o, o, la... La conversamos poco respecto del proceso de independencia. Después de independizado Chile eh, en 1818, uno de, la, de, lo, de los temas más importantes para los... Eh, los próceres de la independencia, no solamente las personas, hablemos de los procesos, era cómo independizar a todo el continente. Y la ayuda que nos prestamos recíprocamente con eh, la Gran Colombia, con Argentina, con eh, eh, Chile, Perú, fue tremendamente relevante. Presidente, mire, usted me puso el tema, ¿eh? ¿nos independizamos realmente o solo cambiamos de corona? Cambiamos la corona española por la corona Mira, no, yo soy de los que cree que nos independizamos, eh, y, y, y la, gesta, la gesta patriótica de no someterse a una bandera extranjera eh, de a tantos miles de kilómetros de distancia, además, creo que es algo que no se puede soslayar. Eh, pero, pero evidentemente en el tiempo son necesarias más independencias. Allende hablaba de que en los años 70 era necesaria la segunda independencia de Chile, la independencia económica. Eh, Quizás eh, los prisioneros hablaban de la independencia cultural, eh, no sé si te acuerdas en ese temazo de, de Jorge González. Eh, pero yo creo que nosotros está bien que ratifiquemos nuestro orgullo nacional, yo me siento muy orgulloso de, de ser chileno, pero me gusta también la, esa vieja característica de la izquierda del internacionalismo. De reconocerte que también somos ciudadanos del mundo eh, Como ha sido la historia de toda la humanidad La última pregunta en el plano internacional, presidente eh, Hay un conflicto eh, de larga data Y que ocurre eh, en Tierra Santa Un conflicto histórico donde No sé, agresiones que no han terminado ...desde Israel hacia el pueblo palestino... ...parece no tener solución... ...este conflicto es permanente... ...en las noticias aparece hoy día más... ...el conflicto que se vive entre... ...hoy día la guerra... ...entre Rusia y Ucrania, ...pero le quiero preguntar por, por Palestina e Israel... ...¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué debiese hacer los presidentes del mundo? ¿Qué, ¿Cómo solucionar este, este tema? Bueno, sería muy arrogante de mi parte... Sí. ...pensar de que, de que desde acá... ...desde nuestro país de Chile... ...nosotros vamos a tener la solución... Eh, Pensa que la solución es relativamente simple en el sentido de que es cumplir con el derecho internacional y respetar en este caso las fronteras de 1967 y por lo tanto terminar con la ocupación ilegal de territorio palestino por parte del Estado de Israel eh, y reconocer la existencia de los dos estados. Eh, yo creo que, que, que por ahí pasa y todos debiéramos ser mucho más enfáticos en exigir aquello, que es un mínimo. Es, si acá estamos ante, yo tuve la oportunidad de estar en Palestina y en Israel, y estamos en, en, en, ante un pueblo al cual le instalaron un muro entre medio de sus ciudades. Es. Estamos eh, en un lugar en donde no los dejan tener su propio dinero, en donde para entrar al país hay que entrar por medio de las fronteras de, de, del Estado que los oprime. Es una cuestión, realmente, yo, eh, me cuesta entender cómo la comunidad internacional eh, tolera eh, sigue tolerando aquello yo creo que tenemos que ser mucho más, más claros en nuestra exigencia de hacer valer el derecho internacional. Vamos a entrar a, a la economía, eh, pero que también está un poquito mezclada con la política. Presidente, uno de los puntos que se ha criticado desde el mundo de la izquierda fue su decisión de nominar a Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Quiero preguntarle cuáles fueron las razones que lo llevaron a, a, a su nominación ya, y si usted se encuentra satisfecho con su desempeño. No solamente satisfecho, estoy tremendamente contento y agradecido de la disposición de Mario Marcel de haber asumido la responsabilidad de ser Ministro de Hacienda. Eh, creo que en las críticas que por parte de ciertos sectores se han esgrimido a la gestión del de, eh, ministro Marcel en su momento como eh, presidente del Banco Central son injustas y no están fundadas precisamente en los datos, sino más bien en percepciones que no se sustentan en un debate, eh, en, en, en un debate con, con argumentos sólidos. Eh, Mario Marcel es una persona profundamente progresista es una persona comprometida con, eh, lo, con la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales eh, y con algo tan básico que yo también comparto que es que el tener orden en las finanzas públicas el creer en las reglas, en, en las reglas fiscales el ser ordenados macroeconómicamente no es un atributo o no tiene por qué ser un atributo de las derechas desde la izquierda también tenemos que ser capaces de ser responsables y por eso para mí es un lujo poder contar con un ministro como Mario Marcel y estoy muy contento de que sea nuestro ministro de Hacienda ¿Y qué le hizo usted a todos esos agoreros del caos que decían que se llegaba eh, Bórica a la presidencia, Chile, se, iba a haber una debacle en la economía? Mira, creo que no vale la pena responderle porque ese, ese discurso los agoreros del caos lo hemos escuchado permanentemente, lo, se escuchó para el 88, eh, para el plebiscito, después incluso para la elección de Elwin, después para la reforma tributaria del 92, eh, cuando fue la elección de Lagos Lavín, lo dijeron con el con el apruebo, ahora seguramente lo van a decir para el plebiscito del 4 de septiembre, eh, lo dijeron respecto a nosotros, y la verdad es que el cuento de Pedrito y el Lobo yo creo que ya les queda chico no sé si usted lo sabe pero en estos momentos de la historia de la humanidad es el momento en que se imprime a mayor velocidad eh, el dinero eh, los sistemas centrales del sistema financiero internacional tienen una velocidad de impresión pero gigante y eso es también producto de lo que está generando la inflación que tenemos actualmente o sea impresión de dólares pero a una velocidad eh, vertiginosa y lo mismo con lo mismo la banca central europea eh, ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando Estados Unidos eh, se, se refría, estornuda, nos llega, nos llega a todos los países de Latinoamérica. ¿Qué, qué vamos a hacer para enfrentar eh, eh, las consecuencias de la inflación, presidente, en, en nuestro país? Porque la gente está muy preocupada con el alza de, del, del costo de la vida, finalmente. Eh, junto con la seguridad, el alza del costo de la vida es de las principales preocupaciones de nuestro pueblo hoy día y eso nosotros lo tenemos súper claro y hemos actuado en consecuencia por eso creamos y levantamos el plan Chile Apoya en donde hemos movilizado más de 3.700 millones de dólares para justamente enfrentar esto en diferentes aristas desde apoyo a sectores específicos que han quedado más rezagados como sector turismo, la industria cultural, gastronómica eh, o el, la baja del precio de la parafina o la contención del alza del precio de los combustibles que está muy mediada por las condiciones de la guerra eh, justamente en, en Ucrania eh, ahora, la inflación tiene, tiene diferentes, diferentes causas, no se ve de que vaya a, a cejar, esto lo he conversado con liderazgos internacionales, con, con otros eh, colegas, presidentes o primeros ministros, primeras ministras eh, en el mundo, es algo que está viviendo, una realidad que se está viendo en, en prácticamente todos los países de, del orbe eh, Y... Es que no pueden y, y, parar, ¿ah? ¿eh? Eh, no pueden parar eh, de imprimir. Es que, y, pero es que no solamente, no solamente parar de imprimir, eh, o sea, eso. Eh, puede o sacar ser, la pata del acelerador. Puede, puede, ser, puede ser parte, pero también tenemos un problema de, de encarecimiento de precios eh, producto del de alza del precio de los combustibles que te afecta a toda la cadena de distribución, también del de lockdown de China. No sé si han visto esta imagen que esta imagen que es muy fuerte de, de, los, puer, de los puertos de los puertos del puerto de Shanghái, tratando de, de cómo entran los barcos, eh, cuando se te, se te demoran todas las cadenas de suministro, eh, finalmente también los presuben. Hoy día estaba conversando con la gente de la Cámara de Chile en la construcción y ha habido hay un promedio de 15% de alza anual en los materiales de la construcción. Entonces, eh, es muy multifacética. La, la inflación es algo que acompañó a Chile como una tortura durante todo el siglo XX, la logramos controlar, ahí el Banco Central ha jugado un rol tremendamente importante, eh, y, y, y por eso es muy importante ser disciplinados en términos, en términos fiscales para que no se nos dispare de nuevo la inflación. Tenemos una inflación alta como no teníamos hace mucho tiempo, eh, pero todavía bueno, es cosa de ver la situación de nuestros vecinos, que eh, muchas veces es, es, es mucho más terrible en donde directamente se pierde la noción de los precios en algunos casos. Me imagino, presidente, que pese a esta debacle económica que, que es multifactorial, como usted lo está de, definiendo, eh, esto no significa de ningún modo de que habrá una renuncia a las reformas sociales. ¿no? Por ningún motivo. Nosotros venimos por un mandato de cambio y eh, sabíamos que el contexto y el escenario económico iba a ser difícil. Y de hecho, eh, tal como lo decía el mismo ministro Marcel, el la necesidad de la reforma tributaria justamente ahora, en este momento de crisis es para poder entregar mayores certezas y certidumbre a nuestro pueblo si un país que está quebrado y fracturado socialmente, tan segregado como está Chile, va a tener muchos problemas para crecer entonces, para, para nosotros el compromiso irrenunciable con las reformas estructurales de la reforma tributaria la reforma de salud, la reforma previsional además de una serie de otras reformas sectoriales eh, eh, importante, es parte de la esencia de nuestro programa y no podemos quedarnos solamente en un gobierno de administración de la crisis. Eh, yo eso lo tengo absolutamente claro y es el mandato que, que le he dado también a nuestros ministros en todas las conversiones que tenemos. Presidente, para llevar esta hoja de ruta que tiene usted hacia adelante, donde hay una serie de medidas, obviamente, se necesita eh, financiamiento. Y yo le quería, no sé, poner que quizás es como una... Um, un desafío, una idea, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo en el fondo, eh, pero justamente para aumentar la recaudación, a ver. ¿ya? Eh, que tiene que ver con disponer mayor personal de aduana, ¿ya? tanto en los puertos eh, públicos como en los puertos privados, poner a químicos ¿ya? en las fronteras, porque siempre se ha dicho, oye, se va la roca eh, viva, se va la roca pura, y que se pueda determinar qué es lo que sale exactamente del país y que se pague por lo que sale. ¿Ya? Que se va, no sé, aquí mira, no sé, hay tuxteno, hay tanto de cobre, hay tanto de oro, hay tanto de esto, tanto de lo otro, y que aduanas pueda hacer esa, esa misión. ¿Lo, ¿Lo ve posible? Bueno, nosotros estamos, ahí, estamos trabajando en diferentes ámbitos. Eh, Chile ha ido mejorando poco a poco, quizás riendo insuficiente, pero su la complejidad de su economía y de la producción de su economía en particular en la área minera. Eh, y de hecho el que, queramos formar la empresa, el que queramos crear la empresa nacional del litio apunta justamente en esa dirección. Ahora además tenemos que ser capaces de capturar las rentas del superciclo del cobre. Y por eso es que parte de la reforma tributaria incluye un nuevo royalty minero. Eh, en donde, y además, eso por el lado del sector privado, pero además eh, una modernización de Codelco que bajo ningún punto de vista puede implicar su privatización. Uh -huh. eh, mayor inversión en estándares medioambientales, en relación con las comunidades, en energías limpias. Y meterle más ciencia y tecnología. Y meterle, y meterle, mira, mira, ahí Bruno, eso es importante. Nosotros, eh, yo espero que nuestro gobierno pueda sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Y por eso hemos destinado, y esto pasó un poco desapercibido en la cuenta, pero, pero yo creo que es una de las cosas importantes que, que dijimos. Parte importante de los, eh, de los ingresos que se están produciendo por las licitaciones ya hechas del litio. Las vamos a dedicar mediante Corfo a la, a la creación o al, al, al asentamiento de las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Estamos hablando de muchos recursos frescos que hoy día tiene eh, el Estado chileno y que tienen buena proyección. Lo estamos trabajando ahí con José Miguel Benavente, yo creo que sería bueno poder conversar con él. Eh, con el ministro de Economía también y con el ministro Marcel, para, para que sepan de que acá no nos vamos a quedar sencillamente en hacer lo mismo. No queremos de que el litio eh, sea el nuevo cobre, como el cobre fue el nuevo salitre y así, y el salitre sí, de la plata. Sí, sí. O sea, tenemos que meterle más complejidad a nuestra economía, tenemos que tener transferencia tecnológica, tenemos que tener encadenamientos productivos, tenemos que tener una lógica mucho mucho más exigente en materia medioambiental y de relación con las comunidades y por cierto una distribución más justa de la renta ¿Y, ¿y qué le gustaría a usted por ejemplo en esta creación de la empresa estatal del litio? ¿qué le gustaría que se fabricase aquí en Chile? ¿batería de litio? Sí, se, se, se habla mucho ¿un de auto la... como Bolivia? ¿Bolivia estaba haciendo su, su auto eléctrico? Se, se, se, se habla mucho de eso ahí nosotros tenemos que aprovechar las ventajas comparativas yo no soy eh, experto en la materia ni, ni quien pueda decir cuál es el producto específico que se tiene que fabricar eh, fabricar aquí, eh, pero el punto es que no dejemos pasar las oportunidades que tenemos. Hoy día el mundo está avanzando hacia la electromovilidad. Eh, la misma guerra en Ucrania ha llevado a la necesidad de muchos países desarrollados de soltarse de la dependencia que tenían de las fuentes energéticas rusas eh, y por lo tanto ahí, por ejemplo, el hidrógeno verde asoma como una energía Tremendamente importante para, para el futuro del mundo y en donde Chile tiene condiciones inigualables para poder desarrollarla y así una serie de otras oportunidades, bueno, eh, por cierto el cobre y el litio eh, y las energías renovables no convencionales que, que nos dan una posición muy expectante eh, de cara a lo que viene del mundo. Yo, si hacemos las cosas bien, eh, a Chile le puede ir muy bien. Y yo me, voy a, me la voy a jugar de lleno a que no dejemos pasar esta oportunidad para que, insisto, porque esto de repente suena muy a abstracciones, para que nuestro pueblo viva mejor, si de eso se trata. Vamos a ir a lo político, Presidente, que quizás su materia puede estar. Las fuerzas del la apruebo lograron un 80% en el plebiscito de entrada, ¿ya? Y se alcanzaron finalmente eh, los dos tercios para hacer las transformaciones profundas que se necesitaban dentro del, de, de la Convención Constituyente. ¿Usted cree que, que es posible que estas fuerzas encuentren caminos para sacar adelante el plebiscito de, de salida? Yo espero que sí, por cierto. Y yo tengo mucha esperanza en el proceso constituyente. Si la gente sabe cuál es mi posición respecto, respecto a esto, creo que... Eh, que en el proceso han, eh, no ha estado exento de tropiezos han habido eh, errores han habido eh, situaciones que, que son indeseables pero creo que el texto al que se ha llegado es mucho mejor que lo que tenemos actualmente y, y a lo que yo llamo a que tengamos generosidad ¿en qué sentido? en que la constitución no puede entenderse como una constitución de revancha yo no quiero hacerle a quienes nos impusieron la constitución del 80 lo que ellos nos hicieron en ese momento yo quiero eh, que logremos generar una constitución y a través de la práctica y las reformas que sean necesarias eh, de ganar el apruebo eh, podamos generar una, un, un, una norma fundamental que sea de encuentro de la mayoría de eh, los chilenos y chilenas. ¿Usted fractura fracturada la, la sociedad chilena? Pero, o sea, no tengo ninguna duda de que creo que la fractura es más profunda de lo que pensaba. ¿Y, y, ¿Y cómo se repara esto? ¿Qué, ¿Qué espera usted incluso de las mismas fuerzas de oposición para, para llegar a un, una posible reparación? ¿Existe una derecha dialogante, presidente? Yo creo que existe una derecha dialogante. Yo creo que existe una derecha con la cual es posible, con la cual es posible conversar y tener acuerdos en ciertos temas eh, que son relevantes, pero no olvidemos de que de que los acuerdos no los podemos pensar solamente dentro del mapa eh, de, las de los partidos políticos legalmente constituidos. Si hoy día los partidos políticos legalmente constituidos y quienes militamos en ellos somos una pequeña minoría y fracción de la sociedad. Yo creo que el problema más grave que tenemos en Chile es el derrumbe de la capacidad de mediación de las instituciones, en general, las instituciones en general, entre ellos también los partidos políticos. Y que, por lo tanto, la, la porosidad de... O sea, la, la democracia pierde porosidad cuando sus instituciones no funcionan porque cada individuo se entiende como un mundo en sí mismo y por lo tanto cada diferencia se vuelve un abismo eh, y cada persona con la que hay una diferencia se vuelve un adversario me ha tocado experimentarlo en carne propia incluso dentro de las fuerzas progresistas o de las fuerzas de izquierda entonces yo ahí a, a, lo, que, a lo que llamo es que seamos capaces de poner eh, de poner por delante las tremendas posibilidades que tenemos en torno a las cosas que nos unen por ejemplo la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales queremos hacer una reforma estructural en salud para que no siga dependiendo de cuánta plata tienes, la calidad de la salud a la que accedes, ¿cómo no nos vamos a ser capaces de poner de acuerdo en eso? es una cuestión tan básica en materia, en materia de pensiones las AFP ya no dan para más o sea, el sistema de capitalización individual no otorga pensiones suficientes para tener una vida digna. Tenemos que cambiarlo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? Y somos, en la izquierda somos muy buenos para dividirnos. Pero incluso hoy día, eh, aunque nos uniéramos todos los que con representación política no somos mayoría, tenemos que llegar a acuerdos más allá. Eh, y eso no significa claudicar a las convicciones que uno tenga. Significa entender de que la política es para mejorarle la calidad de vida a nuestro pueblo, con nuestro pueblo. Eh, no para hacer testimonio que finalmente te pueden hacer sentir muy bien al final del día pero no le cambiaste la vida a nadie. Sí, hay que ser un poquito más pragmático. Pero ser, ser pragmático no es, no es contrario a ser idealista. Eh, yo me considero un... Tengo mis convicciones y principios muy firmes y no he renunciado a ello. Eh, y por ejemplo en momentos en que he sido cuestionado como por ejemplo cuando firmé el acuerdo por la nueva constitución el, el, en, en noviembre del 2019 lo hice también con mucha conciencia de que eh, para poder avanzar hacia o para poder eh, terminar con la constitución de la dictadura teníamos que sentarnos a la mesa con quienes pensaban distinto a nosotros y era el momento y si no quizás lo hubiésemos perdido para siempre y Está. se dio Presidente la composición de sus equipos ministeriales, de jefes, de gabinete, etc. es muy joven. ¿Ya? Y, y en conversaciones hay gente que, que, que me ha señalado, yo no sé si usted va a coincidir con lo que yo quiero decir, eh, le hace falta eh, también eh, algunos zorros correteados en, en algunos ministerios o puestos clave. ¿Usted coincide con esa mirada? Yo creo que nosotros logramos incorporar a, a la administración del Estado, a una generación que no había tenido la oportunidad de estar, y que por eso quizás el contraste es muy grande. Pero la verdad es que también tenemos ministros como Carlos Montes, que tiene 75 años y una gran trayectoria política a sus espaldas, como Begoña Yarza, como la Janet Vega, eh, como Janet Jara, que es más joven que ellos, pero, pero es mayor que nosotros, el mismo Mario Marcel. Eh, Juan Carlos Muñoz, Juan Carlos García que no son de nuestra generación yo siento de que una, una de las de, de, de las cosas positivas que logramos en el gobierno es esta síntesis entre diferentes eh, generaciones y, y experiencias y que estamos todos aprendiendo mucho los unos de los otros Presidente, en el último tiempo se han hecho más visibles mafias de la madera ya mafias en, en el comercio informal el narcotráfico, ¿cómo va a abordar estos problemas sin repetir las recetas que no han dado eh, funcionamiento en el, en el pasado, que no han dado resultado? El tema del crimen organizado eh, está, es realmente una de las principales amenazas que tenemos en Chile hoy día. Tú mencionabas narcotráfico, eh, eh, contrabando de madera, contrabando de armas, trata de personas, eh, y, y estamos fortaleciendo en particular a la policía de investigaciones para, para poder tener mayores recursos para desbaratar a estas bandas yo quiero que sepan de que no vamos a cejar en su persecución pero también en atacar las causas estructurales que hacen a mucha gente caer en ese camino eh, porque el, el que el camino de la delincuencia sea una opción para algunos es porque no encontraron otro también habrán algunos que lo, lo tengan por convicción, pero yo creo que son los menos. Eh, entonces, el Estado no puede solamente contentarse con, la por ejemplo, la construcción de un barrio. Tiene que estar ahí generando vida social, generando vida comunitaria. Cuando el Estado retrocede aparece el narco. Eh, cuando, cuando le entregamos a estas bandas organizadas el control del espacio público Es justamente cuando se pierde la asociatividad Entonces ahí yo creo que, que tenemos una pega por un lado desde la perspectiva represiva en términos legítimos La legitimidad del uso de fuerza por parte del Estado Y por otro en, la, eh, en, en enfrentar las tremendas desigualdades que sigue teniendo nuestra sociedad chilena Que lleva a mucha gente a seguir ese camino de todos los desafíos que involucra su gobierno, ¿por cuál le gustaría ser recordado el 11 de marzo del 2026 cuando usted salga de aquí de la, de la moneda a entregar la banda presidencial? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser, no sé, o se proyecta usted como su principal obra? ¿Cuál piensa que puede ser su, su legado, presidente? Mira, si, si logramos a fines de nuestro mandato eh, que la gente confíe un poquito más en la política y en sus autoridades, yo me doy por pagado. Y eso se va a producir si es que efectivamente cumplimos con eh, parte importante de nuestro programa. Eh, los cambios no son de la noche a la mañana, en esta cuestión no hay atajo. Yo tengo absolutamente claro de que el, lo, los objetivos que nos hemos propuesto, algunos son de muy, de muy largo plazo. Pero yo creo que, que para poder lograr cualquier transformación es necesario volver a confiar en nosotros. Si logramos cerrar esa grieta que existe hoy día en la sociedad chilena entre instituciones, autoridades y pueblo... Eh, ya va a ser una gran noticia para nuestro país cuenta pública yo creo que hay un antes y un después no sé cuál será eh, su parecer, yo veía encuestadoras eh, medios de comunicación del status quo tratando de imponer eh, la agenda y veo que luego de la cuenta pública con esta hoja de ruta y más de 100 medidas eh, como que había un, un, un proceso inverso, no sé cómo, cómo usted lo percibe es un trabajo en equipo de, de mucha mucha gente, pero como decía una vieja canción que, que todos conocen ahora toca a cumplir, a cumplir, a cumplir, porque una cosa es el despliegue eh, discursivo que podamos y, y el desplante escénico que hayamos podido tener en ese momento pero ahora toca transformar esas cosas en realidad y ahí vamos a estar eh, muy encima de ese trabajo que es por lo cual nos van a juzgar los chilenos y chilenas así que no en ningún caso creo que haya que confiarse ni, ni, ni quedarse ni quedarse tranquilo usted dijo en la cuenta pública y, quise, y al parecer creo yo que fue saliéndose del, de, del libreto ¿eh? dijo en el curso de nuestro gobierno se conmemoran 200 años del Parlamento de Tapigüe, mm. entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Sí. Tengo la convicción de que el ejemplo de los antiguos parlamentos pueda guiar nuestro nuevo esfuerzo por lograr un entendimiento profundo entre la República y los pueblos que la habitan. ¿Cómo se imagina usted estos parlamentos en, en la actualidad presidente? ¿Y desde cuándo los debiésemos empezar a ver? Mira. Para, para poder avanzar en esa dirección, lo primero que se necesita es, de nuevo, construir confianza. Hay una desconfianza aprendida muy grande por tanto, tantas décadas de, de ninguneo y de la política de la zanahoria y el garrote que sencillamente no da, no da para más. Eh, y nosotros hemos propuesto y hemos puesto en, eh, sobre la mesa un plan muy ambicioso de restitución eh, y de diálogo eh, para la restitución de tierras. Eh, que no se quede solamente en la tierra, sino en el reconocimiento de la interculturalidad, del reconocimiento de, eh, de, de, de, de la importancia del agua, de la lengua, la revitalización de las lenguas indígenas. Eh, y yo espero que encontremos eh, recepción en aquello, reciprocidad en aquello. Sí. Sé que va a costar porque, como te digo, hay una desconfianza, pero... El pueblo mapuche en particular es un pueblo tremendamente dialogante que lo ha demostrado a lo largo de toda su historia. El parlamento de Tapihue es quizás uno de los ejemplos más potentes de aquello y ojalá que la conmemoración de los 200 años nos sirva para avanzar en la construcción de un nuevo entendimiento entre nuestros pueblos. Presidente, eh, tengo la impresión que uno de los anuncios más bien recibidos por la ciudadanía fue el anuncio del tren, ¿ya? entre otros. ¿Cree que va a haber resistencia de sectores transportistas, por ejemplo, como de los mismos camioneros, a este tipo de, de proyectos? Podría haberla, pero eh, la resistencia de, de grupos de interés no puede eh, detener la voluntad que hemos manifestado desde el gobierno de recuperar la tradición ferroviaria que tenía Chile y por eso nosotros vamos a avanzar firmemente en este camino. Presidente, usted dijo que vamos a seguir buscando incansablemente a los desaparecidos a través de un plan nacional de búsqueda. Así es. Le felicito por ello y quiero saber, ¿desde cuándo procede esta implementación? Bueno, estamos trabajando desde el Ministerio de Justicia y también con las organizaciones de víctimas eh, y, y de familiares. Esto... Eh, hay, hay gente que dice, pero si ya ha pasado tanto tiempo. Pero esa, si no logramos cerrar esa herida, si no hacemos todos los esfuerzos, porque finalmente se puede terminar imponiendo la impunidad biológica, eh, por la muerte de todas las personas que estuvieron involucradas. Eh, y si no cejamos con todos los esfuerzos para encontrar a nuestros desaparecidos, la verdad es una herida que en Chile nunca va a sanar así que eso lo estamos haciendo desde ya estamos trabajando eh, desde el Ministerio de Justicia para poder lanzar este proceso de, de este plan de búsqueda eh, porque no nos olvidamos que gracias justamente a esos desaparecidos es que nosotros estamos acá hoy día Y respecto a los muertos del estallido y las víctimas de violaciones de derechos eh, bueno, humanos sí. contratadas por diversos sí. organismos internacionales, Presidente usted dijo en, en los últimos días de que se va a entregar antecedentes a Fiscalía y de quienes sean los responsables materiales y de las autoridades políticas involucradas en esto. Quiero preguntarle a qué autoridades se refiere y si cree usted de que existe evidencia suficiente para, para constatar que en Chile hubieron crímenes de lesa humanidad. A ver, no me corresponde a mí juzgarlo y si, si, si yo cometiera el error ahora de hacer afirmaciones de esas características, finalmente terminaría dificultando la labor de quienes les corresponde hacerlo. Eh, lo que a mí me corresponde como jefe de Estado es entregar todos los antecedentes que estén a nuestra disposición y poner toda la los instrumentos del Estado a disposición de los tribunales internacionales, de, la, de, de las cortes interamericanas, de todos los espacios para que pueda haber verdad, justicia, reparación y, por cierto, el compromiso de no repetición. Y además para eso hemos estado trabajando bueno, en conjunto con la senadora Campillay, que es quien coordina la mesa de reparación para la, eh, eh, que estamos levantando desde el Ministerio de Justicia, para que, que efectivamente esto eh, no quede en la impunidad. Presidente, vamos cerrando. Le propongo un ping-pong. Vamos. Cariño. Cariño. Eh, necesario para sobrevivir. Sin duda, coincido. Magallanes. Eh, me reconozco en Magallanes. Es mi, mi identidad más profunda. Anarquismo. Eh... Mira qué interesante. ¿eh? Eh, cuando cuando leí en su momento a Kropotkin, a, a, a Malatesta eh, o a otros teóricos de a Bakunin, a otros teóricos del anarquismo, eh, la verdad me parece que había en ellos un espíritu libertario que, con el cual eh, uno no puede evitar tener ciertas simpatías pero hoy día la manera de avanzar hacia una sociedad más justa es con organización colectiva y yo creo que el Estado es una tremenda herramienta para aquello y, por cierto, mediante vías pacíficas y no violentas. Lealtad. Fundamental para la política y para la vida. Gracias, presidente, por esta entrevista. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo grande.